Aquí empacando el mercado con mucho amor para la señora Julismar la señora que subí hace poco a mi estado de whatsapp con mucho amor panela, arroz, ellos, espaguetis, lentejas, ardejas, túnel, mejor dicho gracias a la comunidad de baladares gracias mis amigos mis vecinos fundación Mios y caja de ropa cajita de amor llena de amor saliendo hoy hoy para la casa de la señora sí señor Dios Se le bendiga mis campeones mis campeones aquí en camino sí señor miren. Familia de la Fundación Mirimar Navargas, la artista popular, Dionis Jaramillo, el parcero Michel Camilo. Bueno mis campeones, llegamos, mira dónde estamos, gracias a Dios logramos llegar acá. Aquí tenemos a la señora Julismar con Guillermo. Guillermo Travieso. Y todo eso es para la señora Julismar. Llegamos, gracias a Dios. <risa> Vamos a buscar las otras cajitas. Y ya les contamos, bueno, pues ya, seguimos aquí, segundo viaje, muy contento mis campeones, gracias Bello, gracias Baladares Aquí, para dejar una muestra, una gota de amor, la señora Julismar y su familia con mucho amor Y ahora vamos a interpretarle una canción bien bonita a la señora Una canción que se compuso para el país de Venezuela Brindar como colombiano una parte de nuestro apoyo, nuestro amor Con nuestra fundación y con la canción Venezuela brilla Que ya bien hemos dicho, con el favor de Dios, el lunes se graba esa canción No me olvides, hoy necesito de ti Sueño salir Mi deseo es vivir La pinta del culo en el sábado. Ah, mira. Compré ocho anitos. Por favor, esta de acá de Julismar. Solo ese es de Julismar. Aquí voy yo. Con mucho cariño, Julismar. Mi gente de Bello, mi gente de Baladares. Tapiche. Gracias a todos, a todos, a todos realmente por todo, por lo que han hecho, porque sé que lo hacen de corazón. Gracias, de verdad, gracias. Y aquí está en esa cajita, una caja de amor de la Fundación Musical. Por Unismar también. Le hago entrega de, de esa. Una para usted, una para Guillermo Travieso y una para el chiquitín. Y aquí, aquí hay otra cosita que vamos a repartir entre todos. Ah, y una para la amiga Creo que la comunidad de Balares y Trapiche Vean que se trajo lo que se donó Con todo el amor del mundo Mi gente de Rincón del Bosque Y ahorita viene Luna Vargas Brilla, brilla La nueva canción de Santiago Jaramillo Y Luna Vargas Santiago, te enviamos un fuerte abrazo Un gran saludo Amor a mis espaldas De Luna Vargas y Santiago Jaramillo Me duele el pecho. casa de julis marmo a romper la dieta <risa> Quiero hacer una oración de cinco segunditos, eh, en el nombre de Jesús bendigo este hogar, bendigo la vida de Julismar y sus hijos, su esposo, su vecina y todas las personas que nos acompañaron, Señor, gracias por esta gran oportunidad, porque primero eres tú, Señor Jesús, y gracias a todos realmente por el apoyo, gracias a los amigos, a las personas de Bello, Dios los bendiga, a los de Baladares, todos, todos, que con mucho amor lo dieron, todo, Dios los bendiga, amén, y por el bienestar de, de todos y la prosperidad de esta de esa familia. Salud, salud, amén. Bueno, yo te quiero dar las gracias porque de verdad o se ha retomado mucho en cuenta, a pesar de que donde yo vivo es muy lejos para donde tú vives. Y pusieron cada uno un granito de arena para llegar a eso o sea, De verdad, yo no voy a ir a ti. ¿Tú Un gusto, un placer estar acá. Brilla, Ay, brilla, brilla, Venezuela brilla, brilla. Unamos las manos, alcemos. Solimán, un placer estar acá. Gracias a ti. Y gracias a todos, realmente, Luna Vargas, gran apoyo. Doña Michelle, Parcero, mis campeones, me despido. Ya que Gracias para dar esta gracias Bello, Dios les bendiga, gracias Colombia. Ya saben que pueden apoyarnos suscribiéndose a este canal.